Bien, Sebastián, muchas gracias. 7.41 minutos. 7.41 minutos. ADN. Hay palabras que se repiten, ¿no es cierto? Eh, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con mal uso de recursos públicos, con al menos, ¿no es cierto?, grandes interrogantes respecto al financiamiento de la política. Bueno, como se han ido juntando casos, nos parece que es bueno analizarlo, profundizar. Alberto Pérez con nosotros, director ejecutivo de Chile Transparente. Muy buenos días, Alberto. Hola, muy buenos días, Claudio. Voy a salvar también a Mauricio. ¿Qué tal? Alberto? Alberto, partamos, partamos más bien por ahora, con el tema del financiamiento de la política, hay, mo hay movimientos nuevos, ¿no es cierto? Lo que pasó con Karina Oliva en su minuto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con rendición de cuentas. Lo que está pasando ahora, al menos respecto de. Signos de interrogación, ¿no es cierto?, con el Partido de la Gente y la denuncia que hizo CIPER de que aquí habían montos que fueron a cuentas personales. ¿En qué situación nos deja? Porque se supone que aquí esa parte la, se, se, había, se había legislado, se había puesto luz en una zona que antiguamente era una zona oscura, pero da la sensación que no fue suficiente. Y ahí dos preguntas más, ¿cuál es el rol del CERVEL y cómo debería entrar aquí la fiscalía? Sí, bueno, eh, primeramente señalar el vaso medio lleno. Nosotros sabemos de estos casos, podemos analizar en estos casos, porque hoy día los ciudadanos podemos denunciar. Antes Chile Transparente, por ejemplo, nunca pudiera haber hecho una denuncia como la que hicimos contra el Partido de la gente desde hace algunos meses. Eh, por otra parte, porque las contabilidades son absolutamente públicas y por otra parte, porque las reglas de bancarización hacen obligatorias que, por ejemplo, no puedan haber depósitos a cuentas individuales. Dicho eso, el lado positivo... El lado negativo es que, al parecer, algunos no entendieron nada de lo que pasó en Chile y que ha una crisis tan profunda en nuestra institucionalidad y que tiene la base del financiamiento ilegal de la política a través de empresas. La legislación avanzó, eliminando las empresas y ese aporte. Avanzó también poniendo reglas más claras, pero evidentemente, como toda legislación, tiene siempre vacíos y, al parecer, y eso lo tiene que determinar la justicia, tanto administrativa como, como penal, eh, algunos abusaron de, de ese sistema, y lo hemos visto, lo hemos visto primero con Karino Oliva y una cuenta bastante abultada, eh, que no hace sentido, con una confesión posterior de ella y de algunos miembros de su partido eh, en televisión. Y ayer, bueno, nuevamente se repite el mismo esquema con lo del Partido de la Gente, que vuelvo a insistir, nosotros hace meses lo denunciamos recibimos también denuncias de algunos militantes del Partido de la Gente, los pusimos a disposición de cites, eh, y estamos también muy contentos en todo caso de que hoy día podamos poner luz en el momento adecuado, y no años después como fue en el caso de ese nacimiento ilegal de la Policía. Eh, Alberto, eh, ayer a propósito del caso del Partido de la Gente eh, tú publicabas en tu cuenta en Twitter que lo otro interesante de la entrevista a la abogada de Franco Parisi es que confunde rendición de cuentas con ajuste de cuentas de antología lo que pasó en el programa Mucho Gusto de Mega ¿A qué te refieres con, ese, con eso del ajuste de cuentas? Sí, así es, ayer, bueno, vivimos en, en televisión algo bastante inédito impresionante eh, fue, ¿ah? ¿eh? Realmente No, o sea, yo no... Bueno... Eh, eh, He en, estado en paneles de televisión constantemente y lo de ayer, por eso decía que es antología. O sea, primero una abogada que al aire le dice a su cliente o amigo representado, no sé cuál es el rol de ella, y le dice cállate, no, no sigas hablando. ¿Cuándo uno como abogado, y soy abogado, le recomienda a su cliente no hablar? cuando mejor guardar silencio porque lo que tú puedes decir te puede incriminar? Es que estuviera todo limpio, transparente, claro, uno le dice habla, explica esto... Eh, y, y salgamos al al, sacamos al aire mm. lo primero y segundo después ella dice eh, bueno, tenemos que hacer el ajuste de cuentas ¿sabes? y yo entiendo que eh, ella se había referido más bien a la rendición de cuentas, que es el acto donde uno finalmente hace la contabilidad pública, explica cuáles fueron los dineros a dónde llegaron, aunque nunca debieron haber llegado cuentas individuales, pero ella habla de ajuste de cuentas y, y eso era paradójico, porque lo que hemos visto también en estos días y lo he sufrido en redes sociales, pero más lo han sufrido los militantes, denunciantes, que han hecho Públicas sus denuncias eh, son amenazas, eh, son ataques, eh, son hostigamientos y, bueno, son lamentablemente muy propios de estos movimientos. Eh. Lo vivimos cuando denunciamos a Gino Lorenzini, y su intención de eh, crear listas a través de su empresa. Y bueno, se vio un día con el partido de la gente, es algo lamentablemente que se ha hecho habitual y lo están viviendo los periodistas de Chile, también los otros periodistas. Cuéntanos. Aquí da la impresión de que en el partido de la gente ya ha habido versiones anteriores también a eso. Eh, y se ha hecho el paralelo, aquí se formó una especie de PYME, o, o, se, o se construyó una plataforma empresarial, societaria, para el manejo de este partido. ¿Hay algo que huela a eso? Sí, mira, eh, existe y es algo que nosotros, hace ya mucho tiempo, antes que el Partido de la Gente existiera, porque con otros partidos ha ocurrido, y ha ocurrido a nivel internacional, en México hay muchos casos de aquellos, de ciertos partidos que se crean con el fin de poder, de cierta forma, obtener eh, esta, este reembolso que hacen los servicios electorales finalmente el Estado, en algunos países se llama deuda política, en otros países se paga por voto, en Chile se paga por reembolso de gastos no ejecutados, no, no pagados. Eh, y, y finalmente estos partidos que desaparecen. ¿Cuál es la diferencia? Que el Partido de la Gente efectivamente es un partido muy grande, ¿eh? donde desde un inicio, y de hecho recuerdo que eh, ellos cambiaron el esquema que iban a tener, ellos iban a autocontratar, eh, iban a a meter a todas las campañas en un mismo saco Algo así también se delicó ayer en la entrevista, de que un proveedor hace las campañas de todo y que es el militante del partido, eh, llama a las alertas. ¿Y por qué llama a las alertas? Porque muchas veces puede pasar que hayan después operaciones de triangulaciones, es sí, decir, como ocurrió en el caso de Ortiz, eh, en el caso condenado por, por la justicia, por eso lo, por eso lo pongo en la, a la luz. Eh, finalmente hay ciertas personas que prestan un servicio cortan una cola, como se podría decir, y esas platas van, o para financiar la actividad política, que el para partidarios partidario del mismo partido, o para las cuentas individuales, lo cual evidentemente ya constituiría otro tipo de... Élite. Ahí, eh, bueno, conversamos con Alberto Pérez, director ejecutivo de Chile Transparente. Bueno, a ver, solo una cosa para después pasar al caso, digamos, de Maipú, pero aquí, a una denuncia y el procedimiento del CERVEL, ¿no es cierto?, tiene que ver con unas acusaciones de financiamiento electoral irregular. Pero también hay otras eh, denuncias que tienen que ver y que han hecho pro militantes del Partido de la Gente. Tú mismo recuerdas, no sé, que parece que pareciera ser, según ellos han dicho, que ha sido amenazado. Y tienen que ver, digamos, con. Otro tipo de aportes de las personas para pagarle un pasaje a Franco París decía por ejemplo Cecilia Lizama actual militante de ese partido eh, para juntar plata para pagar para ayudar a pagar la pensión eso va como por otras derivadas ¿Puede entrar ahí el CERVEL? ¿Puede entrar ahí la Fiscalía? ¿O esos son movimientos dentro del propio partido que se enfondan como una suerte como de, ah, de, de de vaca para poder pagar ahí? Ahí evidentemente puede entrar la Fiscalía hay ciertos delitos que requieren una querella o denuncia eh, ciertos delitos de... de estafa posiblemente Ajá. podrían haber ahí. Y por otro lado hay que explicar ciertas cosas. En Chile uno no puede llegar y hacer una colecta ¿no? eh, de esta de esta magnitud, sino que las colectas tienen que cumplir un procedimiento, tienen que ser autorizadas por la autoridad administrativa, etcétera. Con lo cual, si alguien le pide a usted que depositen una cuenta individual, bueno, esté muy seguro a la causa que está eh, que está depositando, ¿no? porque ahí le una irregularidad. Segundo, la política chilena se bancarizó, que significa esto, que las cuentas de los partidos políticos de los candidatos son cuentas que tienen que ser conocidas por el servicio electoral y en el caso de los candidatos abiertas por el servicio electoral. La denuncia que nosotros hicimos del piloto Transparente es más específica aún, porque nosotros lo que denunciamos era que para la candidatura de Franco París se estaba pidiendo depósitos a la cuenta del de presidente del partido de la gente. Cuando el partido ya era partido, porque ellos han dicho que esto lo hicieron porque no podían abrir la cuenta del Banco Estado, etcétera la verdad que eso no corresponde por lo cual todo aquello al menos no está en el marco de la legislación vigente en materia electoral y como digo en materia penal pudiesen haber otros delitos pero ahí ya lo que, la invitación que uno hace también en el caso de las amenazas es que las personas que si están recibiendo una amenaza de muerte etcétera hagan hagan las denuncias lo que es lo que corresponde y es lo que lo que uno invita a hacer el ministerio público pero también tal como lo hizo con el partido eh, comunes y en el caso de Carino Oliva con la misma celeridad obviamente no con el seguimiento eh, policial del medio que hubo en ese caso pero sí con la misma celeridad en abrir una investigación de Sí, muchos ironizaban con eso ayer ¿eh? a ver, eh, ocurrió o no ya el allanamiento a las dependencias del partido de la gente recordando ese episodio que fue muy muy controvertido eh, ¿eso, ¿Eso lo puede hacer el Ministerio Público en todo caso de oficio, Alberto? Absolutamente porque acá también podría bueno, si bien no ha habido devolución Podrían haber otros delitos eh, de acción penal pública eh, que, que podrían estar concurriendo. Recordemos que los partidos políticos en Chile reciben eh, dinero dinero público, eh, por lo cual, por esta vía el Ministerio Público puede investigar. Ya. Otra cosa, que después el Ministerio Público diga acá esto cabe en un tipo penal o no y formalizo la investigación. Pero yo siempre creo que es bueno que el Ministerio Público puede investigar sobre todo en casos que causan cierta conmoción pública. Si eso es lo, que es, es lo grave. Lo grave es que pareciera que aquellos que vienen a ofrecer eh, algunos de aquellos, no todos, obviamente, que no que es una nueva política acá en, en prácticas eh, sí. que digamos, habíamos enterrado. Se nos va a quedar un, un, un tema en el tintero, Alberto Prex, director ejecutivo de Chile Transparente, tiene que ver con, las, con los municipios. Como justamente ha había un recambio en los municipios, bueno, hemos visto ya varias situaciones, lo vimos en Vitacura, ¿no es cierto? Y hay varios otros en los que hay mucha irregularidad y el caso más patente es el día de ayer, ¿no es cierto?, en que el actual alcalde. De Maipú eh, presenta una querella contra Cati Barriga, la, la exalcaldesa, ¿no? que va a responder con una querella, pero también ahí hay una zona oscura que no hemos logrado res eh, resolver, ¿no es cierto? Absolutamente, los municipios siguen siendo lamentablemente una puerta bastante amplia para que puedan ocurrir irregularidades debido a distintos factores que, que son difíciles de explicar, pero entre ellos falta de control, discrecionalidad, y esto demuestra que cuando se eliminan las elecciones indefinidas, es decir, se elimina la discrecionalidad, eh, este poder excesivo de ciertos alcaldes que lleva mucho tiempo se destapan distintas joyas ¿eh? y esto es muy bueno que se haga es muy bueno que eh, los alcaldes pongan eh, los, los, las querellas y los antecedentes a disposición de la justicia y que eh, después los procedimientos judiciales en esos tiempos que son más largos que evidentemente esta conversación o lo que es la la, la preocupación mediática puedan llegar a conclusiones. Es muy habitual que los municipios tengan déficit. Sí. Y lo que hay que determinar es si esos déficits se deben a la que se cometieron delito o se deben, por ejemplo, a errores contables, descartes de caja descartes claro. de porque es muy habitual que los municipios tengan déficit. Pero sí. Es algo anómalo y no necesariamente es algo que eh, sea constituido delito. Claro hay que ver ahí cómo sigue esa investigación Alberto Prez, director ejecutivo de Chile Transparente muchas gracias por este contacto aquí en ADN bien. gracias Alberto Prez no deja de ser irónico en todo caso Claudia que todos estos hechos y noticias se ventilaran ayer por ejemplo, que fue cuando hicieron noticias por eso las conversamos hoy eh, ayer que era el día internacional de la lucha contra la corrupción a nivel mundial eh, y al mismo Alberto Prez, Prez eh, tuiteaba una cuestión que es bien clara que usted la mire eh, los que más hablan contra la corrupción en sus campañas muchas veces son los populistas que solo usan ese concepto de la lucha anticorrupción en sus discursos, pero si uno se fija en sus agendas, en sus programas, no hay nada, no está ahí. No es un